Vivo pa' los files pa' la gata, pa' el de miles que me gato con la banda más berraca dentro al pari, bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo, bueno, ojo, colorón, mientras el otro le mando